A raíz de que el miembro de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís y coordinador de la banda de música municipal Humberto Bretón dijera de que pronto iniciarán los conciertos que la banda realizaba los domingos en la noche en el Parque Duarte. Gracias a la pronta llegada de algunos instrumentos necesarios, hoy el director de la banda dice faltan otras necesidades por cubrir, entre ellas el lugar de ensayo. Bueno, ahora me estaba informando el señor Gretor, el Gretor, todo, todo, todo. que vienen de camino las sillas, los actriles, y faltaría que lo ubiquen en el local, o sea, el sitio la ayuntamiento donde uno pueda ensayar y pueda guardar el turbete. Además, faltaría algunas cuarta cosa, carne para el turbete de, de llave. Y hay una cuanta cosita va pero se está antecibado eso. ¿Usted ¿O afirma la situación que sí? Que yo, no. yo, yo a la prueba de su compañero me dijeron, le fue vacío, es que vienen de camino lo que nosotros necesitamos para dar el concierto, ¿no entiendo? Porque afirmarlo yo, sería mía decir a lo que yo te estoy mirando todavía, cuando llegue, que ya está todo listo comenzamos a ensayar. Giovanni Cordero, NTN.